Powery Reproducciones presenta ¿Por qué Fundación Telefónica debería invitarme a hablar sobre Reinvención Profesional? ¡Yeah! Vaya mierda, Vaya mierda. ¿Sí? sí, sí, sí, sí Sí, señor consejero delegado Nada, aquí estoy analizando estos desastrosos KPIs Si sí, hemos superado todo, todos los valles Y nos va a ser imposible alcanzar el forecast marcado por el, por el Consejo Imposible, no creo que lleguemos a alcanzar el vida positivo para este cuarto. Uy, ay, oh, ay, ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto que me sale de dentro? Uh, uh, uh. Hola, me han reinventado. En realidad las empresas no existen. Lo que existen son las personas y las conversaciones entre personas. ¿Hablamos? <risa>